A esta hora estamos conectados con ustedes. Eh, queremos contarles novedades que están sucediendo en la ciudad de Quevedo, en la provincia de los Ríos, en Babahoyo, sobre todo la empresa Cisba o la empresa Transvial de la ciudad de Babahoyo emitió un comunicado de eh, la es, eh, prácticamente la eliminación, la eliminación de ...de las multas de los radares que comprendía desde el mes de septiembre 2019 al siguiente año, 2020. Esto es eh, una importante información tras el fallo de un juez en la ciudad de Bababoyo... ...que dio pues, el, el tema que deberían eh, regresarse o deberían devolverse los valores a los perjudicados... ...durante ese año que fueron infractores... ...porque eh, se había colocado eh, radares eh, sin la respectiva señalética... ...y sin el tema técnico según la información que conocemos... ...esto es una buena noticia para, eh, para todos... ...para todos es una buena noticia amigos de este tema... ...sin duda había gente que debía hasta 4.000, 5.000 dólares de multas... ...1.000, 2.000 dólares, 400... ...quienes han pagado tienen que devolverle el dinero... ...es la información que tenemos y mucha gente no podría no podía pues matricular el comunicado oficial es no transviar eh, empresas públicas mediante eh, en estricto cumplimiento de la del ordenado por los jueces pues dispondrá pues la devolución y la eliminación dejar sin efecto eh, la todas las multas generadas desde para ser exacto, desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 12 de septiembre de 2000 eh, hasta el 12 de febrero del 2020. Esa es la información que, que tenemos amigos en Babaoyo. Y bueno, ahora que estamos en, en, en Quevedo, mucha gente, mucha gente de, de Quevedo también fue perjudicada con este tema de las multas. Eh, así que. Atentos porque se va a eliminar del sistema dentro de ese rango. Toda la información actualizada de este tema lo puedes encontrar en nuestro sitio web www.aldia.com.es Allí hay unas comunicaciones en nuestras redes y en nuestra web, en nuestras cuentas como Twitter, eh, en Facebook. Estamos allí en Instagram, también hemos publicado este comunicado de la empresa eh, pública Transvial de la ciudad de Baboyo que eh, opta por devolver estos recursos según lo ordena un juez. Esa es la información. Lo otro, amigo, en la ciudad de Quevedo anoche eh, casi eh, queman a un delincuente que aparentemente había eh, sustraído, robado a una persona y el populacho. O sea, la comunidad lo agarró y le dio una golpiza a, a un ciudadano que habría eh, aparentemente Sustraer, robar en un lugar donde no pudo y fue interceptado por la comunidad Este tema preocupa a los ciudadanos quevedeños eh, que se han visto ellos afectados Por, eh, y actualmente estamos en rojo, el robo a personas a través de motocicletas Que generalmente eh, acechan, intersectan y le sustraen, le roban sus pertenencias Si usted está llegando a su casa, tenga mucho cuidado en Quevedo, pero anoche la comunidad se cansó y le dio una golpiza a un delincuente que aparentemente había robado en la zona. Esa es la información que tenemos, amigos, para todos ustedes eh, en tema de seguridad y como también en tema de los radares eh, que eh, generaron multas en la ciudad de babahoyo Eso sí, tenga en cuenta, si usted va a babahoyo si usted va a babahoyo no puede andar a más de 50 kilómetros por hora no puede circular a más de 300, a más de 50 kilómetros por hora porque el largo brazo de la ley lo alcanza le generan una multa si usted va a 61 kilómetros en una zona que diga eh, 50 usted ya debe pagar un sueldo básico es decir, 400 dólares de multa en Babaoyo tenga muy en cuenta esto cuando usted vaya, vaya hasta la capital de los ríos Babaoyo, eh, desde el ingreso, desde el, desde el anillo, desde el paso lateral, todos los ingresos hay radares y le pueden ir multando. Así que vaya Babaoyo, pero conduzca muy suave por debajo de los 50 kilómetros dentro de, la, de los accesos de ingreso, como también... En el centro de la ciudad. Es la información, amigos, que están conectados a esta hora con todos nosotros a través de la señal de aldia.com.es. Como siempre, toda la puede encontrar en nuestros sitios, en nuestras redes, en nuestra plataforma. Estamos también celebrando nueve años de periodismo digital. Somos el primer diario que en el año 2012, un primero de junio iniciamos nuestras actividades digitales así es amigos. la información de última hora se eliminan las multas dentro de un rango desde septiembre de 2019 hasta febrero del año 2020 es la información que tenemos en este momento y sobre todo este tema que había perjudicado a miles de personas con el tema de las multas esto seguramente ayudará y muchas personas puede, podrán matricular, renovar sus matrículas de sus vehículos porque realmente estaban bastante afectados, que no podían ante el tema de la crisis económica. Quevedo, sumergido en la inseguridad, está en código rojo la ciudad de Quevedo, se triplicó el robo a personas. Person eh, jóvenes en motocicleta intersectan y roban a personas, sobre todo en lugares... Más eh, desolados, donde hay poca presencia de personas, usted va llegando a su casa o en zonas y locales también de la urbe quevedeña. Anoche casi queman a un delincuente que aparentemente había sustraído, había robado a otras personas y lo cogieron la comunidad y fue entregado a la policía. Luego que le dieron una paliza, esa es la información que tenemos, amigos. Pronto más detalles sobre este tema, pero los quevedeños se están cansando de la inseguridad y en redes sociales se escucha mucho opinan y comentan que si, si son afectados la comunidad se está uniendo y ven que son afectados por la delincuencia ellos tendrán que aplicar su justicia así como la justicia indígena donde los delincuentes son pues, sometidos pretenden también acá en Quevedo y advierten a los delincuentes que por favor se abstengan de sustraer, de robar a las personas porque en su momento la comunidad se puede cansar y podría pues provocar una situación difícil con el tema propiamente de afectar o, o, o lo que ha sucedido en algunos otros lugares cuando eh, las cosas llegan a mayores con las personas que se dedican a delinquir y la comunidad no aguanta más amigos la información que tenemos a esta hora en la ciudad de quevedo un día martes 15 de junio, frío, totalmente frío, lluvioso, eh, conducir con mucha precaución en las carreteras del Ecuador, donde quiera que vaya siempre conduzca con precaución, no ande en exceso de velocidad, recordemos que si corremos más tenemos eh, menos probabilidades de, de alcanzar, de tener un frenado correcto, eh, utilice neumáticos eh, con su presión de aire adecuada que cuando están adecuadamente con aire sobre todo en carreteras abiertas eh, el vehículo la, la, el frenado es mucho más preciso tenga cuidado en todos esos detalles y, y siempre cuide su integridad recuerden que su familia lo espera en casa la información a esta hora eh, estamos también ¿no? en este mes ayer eh, vinces celebró 176 años de creación este 23 de junio también el Cantón Baba estará celebrando un año más eh, eh, de creación, la noble y torera Baba, igualmente el Cantón El Empalme, 50 años de cantonización. La información, amigos, para todos ustedes a través de nuestra plataforma aldia.com.es, que hacemos un recorrido por las principales calles de la ciudad. El monitoreo, como siempre, para todos ustedes que puedan estar al tanto, cómo amanecen los bancos. Ya vamos a ver cómo amanecen. Las instituciones bancarias Sobre todo donde se cancela Donde se paga el bono Y que esto desde un punto de vista Genera ciertas eh, retrasos, o tensiones Para mucha gente que va a hacer Algún tipo de transacción bancaria Vemos mmm, eh, en instituciones del estado eh, Hay mucha gente Hay mucha gente eh, Vamos a dar la vuelta por acá Para verle Aquí en el Banco eh, Ban Ecuador Mucha gente también haciendo fila para el servicio de rentas internas También hay mucha gente que Ya está atendiendo A propósito El servicio de rentas internas Eliminó el tema del uso de firmas electrónicas Había un Por allí había un tema De situación complicada Difícil para los usuarios Que tenían que sacar una firma Electrónica para poder hacer Y pedir la clave Esto era un problema La buena acción del nuevo gobierno Dijo esto se elimina y básicamente, ahora sí, usted con su cédula puede pedir o hacer algún tipo de cambio de, de correo electrónico, claves, etcétera, sin su firma electrónica. Les ESERI de este lunes eliminó eh, los errores. Del Banco Pacífico se encuentra así, amigos internautas. Hay gente que va a cobrar el bono eh, a esta hora, en las primeras horas de la mañana de este martes 5, 15, 15 de junio del año 2021. Avanzamos en el tiempo. Eh, Avenida 7 de octubre, eh, todavía fría la mañana, la gente de a poco sale, pero las, los alrededores de las instituciones bancarias, muchos han tenido que estar desde las 3, 4 de la madrugada para poder ser los primeros y salir y desocuparse temprano. Amigos, la información, repetimos nuevamente, quienes eh, se enganchan recientemente con nuestra señal en vivo, ahora desde la ciudad de Quevedo, en el centro. La provincia de Los Ríos, quienes han sido multados, hay un, ahora sí, la empresa Transvial, eh, a través de CISBA, en la ciudad de Babaoyo, ha dado un comunicado, emitió un comunicado que ellos van a coger la resolución, la decisión, la sentencia del, de los jueces, que van a devolver y darles de baja en el sistema las multas correspondientes del año septiembre de 2010, 2019 a febrero de 2020, Estarán eh, totalmente dadas de baja estas multas eh, Una buena noticia Así que si usted cree que ha sido O está debiendo eh, Revise la información en nuestro sitio web www.aldia.com.es Y lo otro también amigos que queremos darle a conocer Es que anoche casi linchan o, o queman A un eh, delincuente que había aparentemente robado en una zona en un barrio y la comunidad se unió y eh, le dio una paliza a esta persona la comunidad que venía también advirtió a la delincuencia que si siguen que si siguen ellos eh, provocando robo la comunidad se va a unir y no va a tomar eh, podríamos decir consecuencias se van a unir y intentarán hacerle frente por su propia mano darle una paliza y podría llegar a cosas mayores con este tema cuando la comunidad se une e intentan linchar a un ciudadano que de pronto afectó la integridad de muchos o pudo asesinar la vida de una persona. Así que la comunidad quevedeña advierte a los delincuentes. Anoche le dieron una paliza a un sujeto que aparentemente había sustraído y fue entregado por la Policía Nacional. Pero le dieron eh, golpe, la, policía, la comunidad lo agarró y ya saben ustedes lo que se probó se genera cuando la comunidad queda molesta y narrecida no cuando viene un amigo del ajeno e intenta llevarse las pertenencias de una persona. Amigos, es la información. Les deseamos un día exitoso. Este martes 15 de junio ya estamos a mitad del mes, avanzamos en el tiempo. Estamos también a mitad del año. Saludos. Hasta pronto.